hola qué tal cómo están hoy les voy a explicar cómo mantener actualizados los datos en neox SLA incluyendo artículos nuevos precios ofertas entre otros en el menú principal de neox vamos al botón actualización de catálogo luego seleccionamos el botón descargar y actualizar una vez finalizada la actualización seremos notificados Si se detecta algún ítem con error, tildamos la opción FORZAR DESCARGA COMPLETA. Y seleccionamos nuevamente el botón DESCARGAR Y ACTUALIZAR. Le recomendamos realizar esta acción una vez por semana. Gracias esto fue todo. Cualquier inconveniente, no duden en comunicarse con nosotros.